Bienvenidos al episodio 42 de Naturalmente Pod. En este programa charlamos del nudismo, llevando la curiosidad a la naturalidad, sin miedos, sin vergüenza y sin censura, desmitificándolo y mostrándolo como es. Algo natural. Hoy tengo como invitada a Elisa, profesora de yoga de Anuma, una mujer a la que tengo el placer de conocer en persona y que me impactó primero por su personalidad, un carácter de bandera y decidida. Una sonrisa siempre dispuesta y una disponibilidad y una apertura que me cautivó. Y no he podido resistirme a que también la conozcáis. Bienvenida, Elisa. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy bien. Oye, eh, preséntete un poco. Me encantaría que la audiencia sepa un poquito de ti que te vaya conociendo. Bueno, con, con esta presentación que me has hecho tú, madre mía. <risa> Pues mi nombre es Elisa, eh, nací en Madrid hace 45 años, pero mis padres son andaluces, con lo cual me identifico mucho. Y soy muy viajera, con lo cual bueno, pues he vivido fuera de Madrid muchos años. Eh, tengo mi corazoncito también un cachito en Cataluña, donde estuve residiendo bastante tiempo y, y también he vivido en el Reino Unido. Así que bueno, viajar es algo que me caracteriza un montón y a la par que todo eso pues eh, digamos que mi, mi afán en la vida es poder transmitir el yoga como filosofía a la hora de de, bueno, pues de vivir, de, de, de sentir y un poco de expresarme. Porque es una cosa que me lleva acompañando 20 años y, bueno, un poquito más, que, que los años van pasando. <risa> y, y bueno, y ahí vamos, eh, intentando llegar a más gente, sobre todo la gente que, que le interesa este camino de una manera también más espiritual. Uh -huh. y, y bueno, pues, eh, pues eso. <risa> bueno, pues vamos a la siguiente pregunta. Venga. Tu entorno social. ¿Amigos, familia, trabajo? ¿Conocen y saben que eres nudista y lo respetan? Pues hay de todo. Eh, yo en casa de mis padres, por ejemplo, yo creo que ellos lo saben porque yo lo dejo a caer y, y saben que cuando además viajo y tal, pues siempre busco entornos naturistas. Pero bueno, yo creo que miran para otro lado. Y mis amigos, amigos así cercanos sí que lo saben, aunque no participan de ello. Con Ajá. algunos que me lleva alguna sorpresa, eh, pues con amigos que tenía en Barcelona y con otros que he coincidido por allí cuando venían a verme, pues claro, yo decía, no, yo voy a esta playa porque es nudista, tal, no sé qué, ah, vale, guay, y no me lo esperaba de ellos, entonces, bueno, pues siempre te llevas estas sorpresas de que parece que… La gente no está tan abierta a ciertas cosas, pero luego al final, cuando tú das un poco la mano y, y lo ves de eso de una forma natural, uh -huh. eh, parece que, que la gente se relaja, ¿no? Sí. Y, y sí, y bueno, y luego en el trabajo alguna vez lo he dicho, pero he dejado de hacerlo porque me he encontrado situaciones un poco incómodas. Vale. Con compañeros haciendo chistes así como de mal gusto y entonces, pues mira, a nivel laboral hay ciertas cosas que he preferido evitar uh -huh. para que no acabe mal la situación. Vale. Yo la verdad es que, a ver, en el trabajo no es que lo suelte, ¿vale? Pero si alguien me pregunta o sale el tema de conversación, lo digo. Y es verdad que alguna vez algún así chistecillo fácil uh -huh. y sin gracia, además, es que no tienen gracia pero bueno Exacto. Cae. Pero bueno. Bueno, pero hablemos cómo fue tu primera experiencia como nudista. Fuera, por así decirlo, de los cánones de belleza. Uy, uy, perdón, de los cánones sociales. <risa> Rebobinamos. No, nada, no, tranquila. Es que si soy humano. Yo, perdón, me equivoco. Pues... Eh, la verdad es que, claro, yo llevo haciendo nudismo desde, desde, bueno, no sé, desde hace 20 años supongo porque en realidad yo siempre he tenido una relación con mi cuerpo muy sana yo he bailado toda mi vida, he hecho, bueno eh, tengo prácticamente la carrera de danza y, y eso no quiere decir que tenga un cuerpo perfecto, ni mucho menos Ajá. pero sí a lo mejor me quité un poco más eh, esas capas de de mostrar mi cuerpo pues, a lo mejor en un vestuario, aunque al principio éramos solo chicas y demás, pero entonces como que mi relación con el nudismo fue muy orgánica. Eh, entonces, claro, yo recuerdo cuando tenía 16 años y me iba con mis amigos a la playa a, a San Juan Alicante y yo era la única que hacía toples, que eso, claro, cuando estás con tus colegas encima, pues en, un, en una playa normal, pues San Juan, imagínate cuánta gente hay ahí. Sí. Eh, y la verdad es que ellos tampoco se sorprendían y, y yo ahí ya lo empecé a ver de una manera más natural, hacer, ¿no? de, de una forma social, digámoslo de alguna manera, aunque ellos no obviamente no se desnudasen. Y luego ya cuando empecé a ir a playas yéndome de vacaciones, pues a lo mejor no buscaba una playa nudista como tal, pero siempre iba a, a los sitios que, que, que, bueno, que estaba más... Eh, pues siempre había tus rinconcitos, no porque tuvieras que esconderte ni mucho menos, pero que tú sabías que, eh, pues nada, por ejemplo, con los años que estuve viviendo en, en Cataluña, pues eh, en de Barcelona, pues nada, 40 minutos está la playa de San Paul de Mar, que tiene un montón de calitas y, y no son de fácil acceso porque tienes que bajar como desde el tren y esas eran como mis playas, ¿no? Y luego en Barcelona igual, porque en Barcelona, en la playa urbana, hay dos. Una que está en eh, la playa de La Marbella eh, y otra eh, que es la playa San Sebastián. Y, y las dos son playas urbanas y yo siempre, bueno, pues he eh, hecho nudismo de una manera muy normal porque era la playa, aparte que la tenía muy cerquita de casa... Pero como algo, pues eso, igual que iba a cualquier otra playa, si sí, iba con otra gente y iba en textil, pero yo muchas veces salía del trabajo y con lo que llevaba, obviamente, no llevaba ni pareo ni nada uh -huh. y me iba directamente a la playa a para un baño y, y eso era la, la cosa más normal del mundo, viviendo en Barcelona para mí. Y, y la verdad es que se agradece, eso en Madrid no lo tenemos. No. <ríe> Aquí nos tenemos que alejar bastante para, para poder disfrutar de ello. Vamos, sí. que empezaste bastante jovencita, sobre los sí. 20 y poquito, ¿no? Y, sí. y fuiste, por así decirlo, de una forma tan gradual, gradual, que no tienes, por así decirlo, un primer momento de decir, y aquí me quite la parte de abajo del bikini. Sí, la verdad es que, como que siempre he sentido también la naturaleza como una parte muy intrínseca desde lo humano, ¿no? De, de, eh, esa simbiosis yo creo que tenemos con la Pachamama eh, y siempre ha sido así, de hecho, pues no sé, igual cuando he viajado por Centro Europa, eh, los lagos que hay en Suiza o en Francia, para mí era una, una cosa súper natural, pues desnudarme y meterme en el lago y me daba igual quien estuviese al lado o si esa zona era nudista o no. Es que no miraba a mi alrededor pensando, "Wow, ¿quién me va a mirar? o, o si alguien se puede sentir así o asado, o sea, obviamente siempre con todo el respeto. Uh -huh. eh, porque intentas, a lo mejor, irte un poco más a un espacio más... Eh, Apertado, eh, ¿no? Es... sí, más mm, íntimo, por decirlo de alguna manera. Pero mm, es verdad que a algunos amigos sí a lo mejor les sorprendí en el mismo momento, pero luego ya lo veían como algo natural. Y, y luego en sitios como Croacia, por ejemplo, pues yo sí que he hecho toples, nudismo no, porque no está bien visto, no hay zonas así como eh, que estén señalizadas. Y, y luego Latinoamérica igual. Latinoamérica a mí me llama mucho la atención porque, claro, yo si voy a una playa eh, textil eh, siempre hago toples. Uh -huh. eh, entonces, cada de repente te encuentras en países como Argentina y, o Uruguay o Cuba que claro, con esas playas que tienen tan impresionantes pues piensas que, que, que es una cosa normal porque allí además llevan unos bikinis microscópicos sí. o sea, las tangas son dos rayitas de tela y, y, y los tops, pues, pues eso, dos triangulitos entonces claro, no piensas que les va a sorprender ver a una mujer en toples hasta que nos dimos cuenta, pues, yendo con alguna amiga que de repente es que estaba prohibido <risa> nos vamos a meter en una... O sea, nunca os han llegado a detener ni nada por no. el estilo, ¿no? Ni a multar, ni nada. Para nada. además haciéndolo de una manera totalmente natural sin saber dónde nos estábamos metiendo. O sea que... Eso nos pasó en Uruguay, eh, que además era una playa que no había nadie. Pero... Te puedo asegurar que a lo mejor en tres kilómetros de playa nos encontramos a cuatro personas, o bueno, las cuatro personas que nos, que nos encontramos, pues claro, nos miraban rarísimo, como diciendo, estos señores, bueno, se les salen los ojos de las órbitas, señores y señoras. Y, y claro, ya preguntamos es como, no, es que no es legal. <risa> como, ah, <okay". risa> o la estáis jugando. <risa> Uy. Oye, pues mira, esto me hace hilar con la siguiente pregunta. ¿Qué ha sido lo más complicado de superar? Que no sé si será mirones, complejos, recriminaciones, no lo sé. Pues mira, fíjate, complejos no, porque yo creo que siendo nudista se te quitan todo tipo uh -huh. de complejos. De hecho, yo cuando estoy desnuda me siento muy a gusto con mi cuerpo. Eh, a pesar de que, bueno, obviamente los años pasan y aunque tengamos una estructura física X sí, sí. Pues, pues al final, pues eso pues todo va cambiando, ¿no? Pero es verdad que tengo una relación muy sana con mi cuerpo pero eh, después de tantos años haciendo nudismo de una manera tan natural como te venía comentando que ha sido una cosa muy, muy orgánica mmm, porque, bueno, ahora enlazaremos un poco eh, como entré un poco en el nudismo social ¿no? y, y lo que es un poco más asociaciones y demás. Uh -huh. Para mí es algo muy nuevo. Pues fíjate, este año me encontré con dos situaciones bastante incómodas. Vale. Una fue eh, en Olla en Cabera, que volví después de la vez que, que fuimos con el grupo aquel que fuimos tan grande, uh -huh. que claro me gustó tanto la experiencia que dije bueno este sitio tengo que volver, que bueno es un, un sitio maravilloso muy cerquita de Madrid. Eh, que tiene unas zonas habilitadas para nudistas, y ese día fui con una amiga y un amigo. Eh, y yo era la única que iba desnuda, pero estábamos en la zona nudista. Y sí que me encontré un mirón con una cámara de fotos, Joder. ya ni siquiera con el móvil. Entonces eh, me tuve que acercar a él y llamarle la atención y no fue nada barato, la verdad. No. Porque obviamente este chico estaba detrás de unos matorrales, no estaba siendo claro con la situación, entonces, bueno, sí me, me sorprendió mucho porque nunca me había pasado. Y luego, eh, este verano también, eh, en una playa que hay en... Eh, es provincia de Granada, que no es Cantarriján, es la playa del muerto, uh -huh. eh, que no está nada... bueno, está muy cerquita... Y, y también me encontré un chico con un móvil. Claro, ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a hacer nudismo, a lo mejor hace 10, 15, 20 años, no íbamos con móviles a la playa ni con cámaras de fotos. Claro. Ahora ya nos hemos encontrado que el móvil es una cosa que vamos siempre con ella en la mano y que, bueno, cada uno puede estar haciendo sus cosas, viendo sus mensajes privados, respondiendo mails o lo que quiera estar viendo vídeos en YouTube. Claro, no, no piensas que una persona que está en una playa nudista va a romper como ese pacto que yo creo sí. que es totalmente eh, innato y que no tiene que estar por escrito por ningún lado, que mm. Mm. luego sí lo he visto en otras playas en Málaga, por ejemplo, de está prohibido hacer fotos, está prohibido sacar móviles, está prohibido grabar. ¿Por qué? Porque obviamente se han encontrado situaciones de este tipo. Y este chico, yo además estaba con mi prima, que, que fue la primera vez que hice eh, nudismo con mi prima y con mi primo de una manera súper normal. Oye, ¿no? venga, hicimos mm. una caminata, tal, no sé qué, y llegamos allí y venga, pum. Y, y de repente me di la vuelta, yo estaba hablando con mi prima en la orilla y me di vuelta que este que este chico estaba grabando. Joder. Y entonces, claro, al final tuvimos que llamarle la atención y lo que más me sorprendió y más me dio pena es que nadie de la gente que había alrededor hizo nada. Joder. Nadie se movilizó. Eh, pues yo le dije... Y si has hecho, por favor, borra las fotos que tengas y el vídeo que hayas grabado. El tío ni me miró la cara, no se quitó las gafas de sol, simplemente se levantó y se fue. Eh, entonces, claro, no sabes qué pueden hacer con ese material, tal y como están las cosas ahora mismo en las no. redes sociales, porque, claro, te encuentras muchas cosas, o sea, en páginas porno y se puede hacer un mal uso de un espacio donde tú estás de manera natural, eh, que además es un sitio nudista. No es que estés haciendo algo en un sitio que no está... Eh, eh, exclusivamente diseñado para eso es que esa playa, igual que Cantarrihan son de tradición nudista mm. entonces no, no tenía sentido lo de este chico y sí, fíjate, me he encontrado, y justo este año este, este tipo de situaciones, cosa que antes no me había pasado nunca Pues mira, una de las eh, la reciente ley del sí, es sí con toda su polémica y con todo lo que sí. tiene que yo ahí no me voy a meter una de las cosas sí. que sí veo positivas es que eh, están protegiendo la imagen de las personas eh, y sin su previo consentimiento no se pueden publicar en, en redes sociales ni nada por el estilo. Así que bueno, pues eh, lo bueno es que ahora si nos encontramos con alguna de estas imágenes podemos denunciarlo y, y, y está ya penalizado. O sea que, que bueno, en este mm. aspecto... Y ojo que no estoy intentando meterme en follones, ¿eh? Que nadie me va a <ríe> por Dios. No, pero es verdad, o sea, quiero decir, yo... Como mi background de operadora de cámara que he trabajado en televisión, eh, nosotros no nos podíamos poner a grabar ni a hacer fotos eh, a nadie que no nos diese su consentimiento. Uh -huh. eh, eso está clarísimo. O sea, en espacios públicos sí, pero bueno, espacios públicos entre comillas, quiero decir. Obviamente, en un espacio como, aunque sea público, si es una playa nudista, tú sabes que obviamente estás jugando con, con la vulnerabilidad de esas uh -huh. personas. Y, y eso no mola, o sea, sentirte vulnerable en un espacio donde tú te sientes eh, cómodo o siempre me he sentido cómoda, eh, pues hace que también el miedo eh, en un espacio donde antes era más fácil estar de una manera familiar, pues de repente esas cosas salten un poco la alarma, ¿no? Sí, Oye, ¿y qué experiencia recuerdas con cariño o alguna, alguna anécdota que te ha podido parecer graciosa? Porque así damos una de cal y una de, de arena. Pues mira, además creo que te va a dar pie para la siguiente pregunta que seguro que tienes por ahí en el tintero. Eh, yo llevo 10 años dando clase de yoga y curiosamente la mayoría de las asistentes son mujeres. Uh -huh. tengo muy pocos chicos en mis clases ahora es verdad que bueno las cosas están equiparando un poco más y ahora ya pues tengo clases que son un poco 50 50 ¿no? pero igual los retiros también ¿no? la, a lo mejor te digo y sin pudor que viene 10 mmm, mujeres y, y un hombre o dos como muchísimo uh -huh. y entonces eh, me llamó mucho la atención que las primeras las primeras no todas las clases que he dado con anuma cuando me llamaron para Dar clases de yoga y invitarme a participar eh, con ellos, en esa experiencia solo tenía hombres delante de mí para dar la clase de yoga. ¡Jolín! Y claro, nunca me había pasado, entonces fue muy grato por un lado y me llamó mucho la atención porque, bueno, pues eh, la verdad es que fue una experiencia muy divertida que espero que sí sigamos eh, haciendo. Y las sesiones que hemos hecho, pues eh, sí, eh, sí que luego se han animado más mujeres, muy poquito a poco, ya sabes que en el nudismo, pues bueno, pues esto no sé por qué, pero hay como cierta limitación, uh -huh. a que haya más mujeres que hombres, en casi todos los entornos hay más hombres que mujeres, pero curiosamente, pues mira, en el caso del yoga ha sido al revés, en así que bueno, ahí, ahí lo dejo como anécdota porque me llama mucho la atención. Bueno, antes de empezar con la entrevista temática ¿vale? sobre el nudismo en femenino en esta ocasión, eh, ¿qué otras aficiones que no sean nudistas tienes? Pues soy muy, muy, muy musiquera. Me gusta <risas> casi todo el tipo de música en directo. Cualquier cosa que no sea reggaetón, obviamente, estoy hablando <risas> es de música. Por eso me caes tan eh... bien. <risas> Eh, yo tengo un bagaje musical muy grande eh, de hecho, bueno, tuve en dos proyectos musicales trabajando, haciendo vídeos musicales y haciendo streaming de conciertos qué guay y bueno, en parte era como eh, bueno, esta palabra no me sale en español, eh, comisaria, bueno, es curator en inglés uh -huh. de bandas musicales, ¿no? Y, y bueno, tengo bastante cultura de la música indie, me gusta mucho la música de, de, de los 50 y de los 60, de hecho bailo swing, que es una de mis mm, actividades. Qué me fascina bailar swing, me gusta mucho bailar, ahora me he hecho súper fan de un movimiento que se llama Static Dance. Eh, que es bailar eh, realmente en un espacio eh, muy limpio porque es sin alcohol, sin drogas, sin palabra, sin juicio y descalzos. Esas son las cinco notas relevantes del static dance. Entonces, bueno, es como hacer un viaje atrás de la música y con la danza. Entonces, bueno, esa es otra de mis aficiones viajar, ya es de las primeras cosas que he dicho, es uh -huh. creo que la pasión del poquito de dinero que consigo ahorrar, pues me lo gasto en viajar todo lo que no bebo y no fumo y no me drogo, pues <risa> me lo gasto en viajar y en coger aviones hasta donde sea posible, más lejos y de hecho bueno, ahora tengo un mono porque llevo eh, cuatro años sin viajar y coger un, un vuelo larga distancia, lo tengo ahora mismo ya como ahí que toca ya en breve uh -huh. Y, y bueno, y el cine. El cine es otra de mis pasiones en la cual he tenido la suerte de poder trabajar también eh, como técnico de, de cámara. Y, y bueno, la verdad es que por suerte casi siempre, casi siempre he podido hacer de mis pasiones mi trabajo. ¡Qué guay! O sea que en eso me siento muy, muy, muy afortunada uh -huh. y no sin falta de... de de coraje porque bueno pues también eh, está claro que en este país el tema de ser emprendedor o ser autónomo pues no nos lo ponen nada fácil y, y esa es otra parte que también pues cuesta tirar para adelante ¿no? mm. pero pero sí sí o sea soy como bueno como me dijeron una vez una agitadora cultural <risa> Oye, eh, por cierto, una pregunta fuera de, de guión, por así decirlo. Eh, ¿Qué película o serie recomiendas a la audiencia? Uf, esta pregunta es muy, muy difícil. <risa> Me gusta mucho el cine de Hitchcock. Uh -huh. Son de mis películas favoritas. Una de ellas es Rebeca, que es de la época de Hitchcock todavía británica, que es en blanco y negro. Uh -huh. Y de hecho luego se han hecho remakes sí. eh, de esa... De ese gran film. Y series, mi serie favorita es Doctor en Alaska. Esa, <risa> sin duda. Tiene muchos años. <risa> pues ya sabéis, audiencia. A mí, mira, claro. la última que me ha gustado así es un poco de, de miedo, que ha sido la de From. Y esa me ha, me ha gustado, la serie. Uh -huh. Pues vamos a pasar a la entrevista temática, si te parece. Uh -huh. ¿Cómo te metiste a dar clases nudistas de yoga en Anima? <risa> <risa> Pues, mira, no lo sé, me engañaron. <ríe> la verdad es que me llamó Luis Felipe. Que es un liante. Eh, que es un liante de Anuma y, y, y gran amigo ahora. Eh, y no sé, supongo que me encontró en redes, que yo en mi, en mi perfil de yo Yogi, la verdad es que no, no tengo nada de que yo haga nudismo. Y... Mmm, el caso es que me propuso que estaban buscando una persona para dar clases de yoga nudista en Madrid, y, y yo me pareció fantástico. Además, yo justo ese verano acababa de venir de Almería, que es uno de mis sitios favoritos del mundo, uh -huh. y, y claro, me había pasado todo el verano pues, en pelotas, <risa> <risa> <risa> literalmente, porque también estuve trabajando en una ecoaldea, bueno. y en esa ecoaldea eh, bueno, pues es verdad que no trabajábamos en, en el huerto y demás, pero luego pues teníamos mucha libertad para hacer actividades y dentro de la ecoaldea pues había una piscina y entonces bueno, pues sí que teníamos facilidad para poder estar en, en ciertas partes de, de, de la aldea eh, de forma natural. Entonces, bueno, eso me facilitó mucho y venía yo como con las pilas puestas de tal. Entonces, claro, me propusieron eh, los de Anuma a dar clases de yoga nudista y dije, claro, por supuesto. De cabeza. Y, y esa fue, ahí me engañaron totalmente. <risa> no te dejaste engañar, ¿eh? <risa> sí, claro, vale, por supuesto. Oye, y hablando de asociaciones, ¿estás apuntada en alguna? Pues no, todavía tengo intención de asociarme en Anuma, porque también es la asociación que hay en Madrid parte de otra que hay pero bueno es la que siento más cercana y con la que más he interactuado y ya les conozco lo siento muy familia entonces bueno supongo que, que no tarde en asociarme pero precisamente por eso eh, pues ahí empezó a surgir un poco la digamos la a ver como la duda un poco de que no había asociaciones de mujeres y demás uh -huh. Y, y entonces ahí por el camino, gracias a NUMA, pues me fui eh, tropezando y me fueron presentando personas muy activistas ya desde muchos años. Eh, y entonces, bueno, eh, ahí empezó a surgir una idea de crear como un grupo de apoyo a las mujeres en el entorno nudista, porque no había. Así que, bueno, eso es un poco ahora lo que estamos intentando promover la Red de Mujeres Nudistas. que eh, Yo como me quedé además con las ganas de entrevistarte cuando las entreviste y luego mm. tuve el placer de conocerte, pues mira, ya la espinita me la quito. Ya está. Oye, bueno, tú estás como agitadora, cultural o corresponsal de, de la Red de Mujeres aquí en, en Madrid. Uh -huh. ¿Qué le dirías tú a las mujeres de, de Madrid aquí que son nudistas y que tienen, bueno, pues esa curiosidad, pero no terminan de ver por qué asociarse o por qué, por qué hacer piña, por así decirlo Pues yo creo que es muy necesario porque, por ejemplo, en entornos más abiertos con mar y entornos más naturales, quizás es más fácil eh, hacer nudismo pero en Madrid pues obviamente tenemos esa limitación de que pues, tenemos que ir a, hacia la montaña o, o en verano hacia las pozas eh, esas opciones que, que tenemos relativamente cerca porque al final es una hora entonces, poder mantener ciertas actividades e ir conociendo más gente de un entorno nudista, eh, que al final piensas de, de la misma manera en muchos aspectos, pues también te une y yo creo que eso crea realmente esta palabra que últimamente está tan manida, que es la sororidad, que yo creo que las mujeres eh, debería ser más real de lo que es. Quitarnos un poco esos tapujos y esas máscaras que a veces nos ponemos todos, pero especialmente las mujeres, porque hay que esconder cosas, porque hay, pues hay ¿no? cosas que trabajar. Y yo creo que el nudismo ayuda mucho a todo eso y a crear esa unidad, eh, especialmente en el mundo femenino, las mujeres. Uh -huh. Entonces sí que lo veo necesario que, que, que crez crezcamos un poco más en lo que es eh, zona no de costa dentro de, de, de España, porque además pues bueno pues igual que la red de mujeres, hay gente de en California, hay gente en Perú, ahora estoy conociendo gente de Chile, en México hay un montón de gente. Eh, entonces, bueno, eh, luego el resto de Europa, pues igual, Alemania tiene una fuerza importante, de hecho fueron, y los suecos fueron de los primeros que, que trajeron aquí el nudismo, que se lo agradezco infinitamente. <risa> pero, pero es verdad, ¿no? Que, que yo creo que falta un poco... Eh, quitarnos un poco ese lastre de que si vivimos en Madrid pues no hay posibilidad de crear entornos nudistas porque sí que lo hay y hay muchas opciones para hacerlo entonces bueno, animo a, a las mujeres de todo tipo, edad y condición a que, a que se unan a la red porque estamos para escucharnos y para quitarnos un poco los miedos que puedan surgir ante, ante esta forma de, de, enterla, de, de entender la vida ¿no? uh -huh. Sí, la verdad es que a mí me gustaría ver más agrupación, más piña entre las mujeres nudistas, naturistas. Y eso es algo que además con Carmen he hablado en, en varias ocasiones, incluso fuera de micro por teléfono con ella, que, que mm. es, es complicado este tema, el, el encontrar la razón por la que no hay tanta actividad eh, de, de femenina en, en el naturismo, y sobre todo el hacer piña entre vosotras. Sí, es un trabajo que estamos en ello. Y, y bueno, pues va como las hormiguitas, ¿no? Poco a poco yo creo que, que iremos sembrando ahí y, y llegando cada vez a más gente porque luego, fíjate, al final te vas encontrando más gente de la que piensas y ahora por, un poco por los círculos que me muevo, también de, de bueno de ambientes más conscientes y demás, pues te das cuenta que también hay, hay más gente nudista de la que pensabas y bueno, pues a esa gente ir un poco... Eh, hablando de la red y, y que se vayan integrando y, y también proponiendo, ¿no? Porque yo creo que la cosa es co-crear, no quedarnos como que, bueno, pues la red son cuatro personitas o cinco o seis y, y ellas son las que llevan la batuta y no, no se trata de eso, se trata de que todas podamos co-crear y, y poder hacer cosas juntas y, y ir creciendo y, y ganar más eh, presencia en los espacios, yo creo que sí. es lo más importante. Sí, una de las cosas que me criticaron cuando eh, expuse el podcast de la red de mujeres nudistas eh, bueno pues eh, bueno una persona tampoco vamos a ver, una persona en cuestión vale pues eh, que claro que es que, eh, que si esto era exclusivo para mujeres que es que se le estaban eh, como apartando a los hombres eh, yo le intenté hacer entender a esta persona que en absoluto esto era era así en, en el sentido de que estudiamos somos excluidos o sea lo que era no. es, es o lo que yo entendí es que es un reclamo hacia las mujeres, algo que intenta mimar a las mujeres, a, a que hagan piña y obviamente para eso tendríais que tener vuestras actividades exclusivas para las mujeres, Exacto. para hacer entornos seguros. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hemos quedado en olla en cabera, yo estaba, y ahí entre mí había otros hombres y no había ningún tipo de problema. Es verdad que no era una, una propuesta de la red de mujeres. No, no, pero... estábamos ahí 50-50, súper cómodos. Además que fue un encuentro súper bonito, que lo compartimos con mucha libertad y, y yo, todos nos lo pasamos súper bien. Uh -huh. Pero bueno, es que cuando lanzamos la red en redes, para la redundancia, en Instagram, eh, es verdad que... Mm, algunos hombres, sobre todo en el primer directo, nos escribían y me decían que claro, la, la, la parte de esa red la llevo yo. Y, y claro, yo tenía que ir analizando un poco los mensajes que nos llevaban. Entonces era como, pero es que esta red es solo para mujeres. Y es como, sí, y, pero entonces nos estáis excluyendo un poco lo que decías tú. Y digo, no, vosotros podéis participar en los directos, preguntar lo que os apetezca. Y digo, pero obviamente cuando hagamos actividades o lo que sea, pues va a ser una cosa, como decías tú, ¿no? Desde el cuidado y, y desde el mimo de, de ese entorno para sentirnos más seguras, uh -huh. simplemente. Y no tenemos nada en contra de los hombres, yo no tengo nada en contra de los hombres, por muy ecofeminista que me considere. Eh, entonces, vamos, yo obviamente estoy participando en una asociación que, que es mixta y que, y, que, y que la cosa es que obviamente vayamos creciendo en todos los aspectos, pero sí que es necesario tener esos espacios nuestros, porque no los hay. Efectivamente. Entonces, para que las, muchas mujeres se sientan cómodas antes de hacerlo de una manera mixta, pues hay que hacerlo, mmm, a lo mejor, de una manera más solo a nivel femenino. Uh -huh. Pero eso no quiere decir para nada que, que estemos en contra de ningún otro tipo de, de compartir eh, con los hombres para nada. Claro, efectivamente. Y De hecho, para el que no haya oído el... El, el episodio de Olla en Cabera, bueno, pues nos llegamos a juntar cerca de 20 personas. Eh, eh, pues bueno, pues eh, las propuestas estas que hacemos de vez en cuando en estos grupos que tenemos de, de Telegram o de WhatsApp. Y para nosotros fue una sorpresa encontrarnos a tantísima gente y que luego otras tres parejas más creo que se nos unieron finalmente. Sí. Y, y que también nos terminamos pasando el, el teléfono. Es verdad que esto luego no se ha vuelto a repetir. Pero, pero a lo que voy es decir que no es que nos estén excluyendo de nada, o sea, si sí nos están excluyendo en el, en el sentido de una discriminación positiva, una discriminación que lo que pretende es abrazar, recoger y, y, y proponer un entorno como más cómodo en el que se sientan más arropadas las mujeres para que puedan, en este sentido, eh, pues, romper pues, esas ciertas barreras psicológicas que a veces nos ponemos y sí. que, que puedan hacer una piña. Yo por lo menos lo veo así, ¿eh, Elisa? No sé si me equivoco, corrígeme. Sí, es así, es así. Y, y de hecho, bueno, igual actividades que se han hecho en Madrid, como en las piscinas públicas, pues sigue faltando presencia femenina, si sí la hay, pero si tú te das cuenta un poco los números cuando hemos ido a esas actividades, pues obviamente se ha visto claramente que, que hay muchos más hombres que mujeres. Uh -huh. Sí, por ejemplo, eso te iba a preguntar, que yo sé que has estado en distintas actividades nudistas naturistas. Eh, además, creo que no solamente en Madrid, creo que por ahí también ya has estado en alguna. Y, uh -huh. y bueno, cuéntanos un poquito en qué actividades has estado y cuáles han sido tus impresiones. Pues la actividad de las piscinas en Madrid, que me parece que estamos intentando también a través de las asociaciones a darle un poco más de espacio porque solo nos dejan media mañana, o sea, medio día al mes. O sea, tenemos medio día en junio, medio día en julio, medio día en agosto. ¿Qué pasa? Eso para todo Madrid se queda muy corto y de hecho, claro, a las 3 hay que dejar la, la, la piscina y luego ya por la tarde entra los textiles. Y encima, para más Inri, eh, ese espacio se comparte con los textiles. No es que justo el día que es el día sin bañador es solo para los nudistas, no. Uh -huh. Se comparte. Entonces, por un lado dices, ok, porque así la gente textil puede vernos de una manera más natural, sin complejos, tal no sé qué, y a lo mejor se animan. Pero sí que me he encontrado alguna situación un poco que nos miran mal o algún comentario feo, entonces bueno, yo creo que, que las piscinas públicas eh, obviamente son espacios que pagamos todos, para eso son públicas y, y que también hay mucho nudista aunque no esté asociado, es gen, eh, ahí es cuando vemos realmente todos los nudistas que hay pero no solo en Madrid, porque también viene gente de Castilla-La Mancha Sí. O sea viene gente eh, y de Castilla y León, pues eso viene gente de Ávila y viene gente de, de, de Toledo. Entonces lo que cuando se hace las piscinas públicas viene gente de los alrededores. Entonces hay un número, o sea que estamos hablando de un aforo de mil y dos mil personas en una piscina y, y, y estamos llenando más de la mitad del aforo. Somos muchísimos nudistas, aunque no estén asociados están ahí. Entonces es verdad que las piscinas pueden ser uno de los vínculos. Para, para llegar a, a seguir trabajando en el asociacionismo eh, y hacer un nudismo más social, que, que yo creo que es algo también muy sano y muy familiar, que, que es una cosa también muy importante, ¿no? que, que también yo creo que, que, que se echa en falta. Entonces las piscinas yo creo que son un buen sitio, un punto de encuentro importante. Y luego, pues hace poquito estuve en Málaga y entonces tuve la suerte y la oportunidad de conocer a nudistas del sur y, y, jo, súper bien, porque además ellos llevan seis meses asociándose, están creciendo súper rápido, están haciendo muchísimas actividades para poder eh, estar más activos, incluso en invierno, porque, bueno, aunque vivan en zona de costa, pues lo de siempre. O sea, en invierno hace frío y tampoco puedes estar en intemperie. Entonces hicieron una actividad en un spa eh, muy chulo y lo, reservamos, eh, lo reservaron solo para un grupo nuestro. Y, y estuvimos súper a gustito, la verdad, o sea, Qué gente bozada. encantadora, y un saludo para David. Sí, un y, saludo para Anaís eh, del Sur. Así que sí, nos lo, estuvimos muy a gustito, fui con otra amiga de Málaga, que también, pues igual que yo, no llevaba muchos años haciendo nudismo y me enseñó un par de playitas por la zona que me encantaron. Qué gozada. Ah, Hmm. qué gozada y además yo la sensación que tengo es que la gente que está en las asociaciones es súper maja por lo menos ya te digo es eh, con, a medida que voy conociendo a más gente y tal y me van con, comentando eh, no sé o sea tengo la sensación que, que formamos un grupo de gente muy maja que hay de todo en ¿eh? la viña del señor sí hay de todo pero yo creo que es que fíjate que aunque no aunque no nos conozcamos como hay algo que nos une uh -huh. hay como que ya se ha roto una barrera ¿no? sí eh, entonces yo creo que eso es más fácil ahora la hora de entablar una conversación con cualquier persona que sepas que que, que bueno, que tiene esa forma de vivir y de, y de sentir las cosas dentro del nudismo que luego cada uno, como dices tú es de su padre y su madre ¿no? pero, pero en general hay muy buen rollo, la mm. verdad Sí, además hoy en la sociedad en la que estamos que tanto se está como enfatizando las diferencias de cada uno, ¿no? eh, lo, lo, lo importante que es eh, centrarnos en lo que realmente nos une. Pero bueno, ya me pongo yo filosófico, vamos a, voy a cambiar eso. <risa> no, eh, además que tú fíjate, ahora te voy a coger un poco ahí el testigo. Sí. Mm, un poco en el sentido de, de todo lo que pasa alrededor de, de, del culto al cuerpo, ¿no? Sí. Y yo creo que, que a través de las tradiciones nudistas también es más fácil que, que se normalice todo esto uh -huh. y, que, y que se normalice que todos tenemos un cuerpo diferente y podemos estar más gordos, más flacos, eh, más altos, más bajos, más huesudos, eh, entonces da igual, porque todos eso nos une a todos, todos somos un, una piel con, con un corazoncito dentro y, y, y entonces eso no lo vemos, vemos lo que hay, lo que hay después de esa piel y, y lo que hay dentro con la gente que hablas y te relacionas, pero ya no te fijas en ese cuerpo y eso, bueno, no sé, creo que es algo súper natural y que ya llevamos súper integrado, cualquiera que te diga lo contrario es que obviamente todavía pues tiene que trabajar esa parte, ¿no? Pero, pero obviamente vas a conocer a las personas sin fijarte prácticamente en cómo es por fuera y sí. eso es así además liberador, el liberador el saber que te puedes acercar a una determinada determinadas personas sin ese yugo sin esa carga del miedo de me van a aceptar por mi barriga mi poco culo, mi no sé qué sí, sí, perfectamente, o sea, nadie te va a decir absolutamente nada y eso. se van a preocupar más en saber que el tipo de persona que eres, que no una persona corpórea, por así decirlo pero bueno, <risa> voy con la siguiente pregunta. Oye, ¿has practicado nudismo sola y, si ha, y cómo ha sido esta experiencia? Eh, sí, de hecho, yo creo que las primeras veces que hice nudismo lo hice sola. Y ya te digo que cuando empecé hace muchos años nunca me había encontrado ninguna situación incómoda como las últimas que sí que te he dicho. Y eso que estaba con gente. Pero las veces que he hecho un sola no he tenido ningún problema. He estado súper cómoda siempre. Eh, a veces sí que estás un poco más a tu bola y no te apetece hablar con nadie, pero luego por lo general siempre acabas hablando con los que tienes cerca. O sea, por ejemplo, eh, la playa que tenía en Barceloneta, pues ya nos conocíamos todos del barrio, entonces tú bajabas sola a la playa, pero bueno, al final acababas siempre allí con, con los conocidos porque no sabías a quién te ibas a encontrar. Pero... Así como de forma intuitiva, eh, lo he hecho siempre más de ir yo sola y luego ya sobre la marcha pues ir conociendo gente y sobre todo un poco son las playas que más conozco las de Barcelona, pero igual en, en otras, ¿no? O sea, en Cabo de Gata igual eh, y en otras pues la verdad es que nunca he tenido así como mucho, digamos, eh, Miedo, ¿no? Uh -huh. A estar sola en una playa por, por estar desnuda. Si es un entorno que es apto para, para nudistas, pues estoy bien. ¿Pero mejor sola o en compañía? Pues yo creo que es como todo, porque hay días que nos apetece más estar solos y días que nos apetece más estar en compañía. Entonces, igual que te puedes ir a comer un día... Tú solo porque te apetece ir a comer solo y no hablar con nadie mientras estás saboreando la comida o irte al cine solo, pues hay días que te apetece ir al cine, al luego hablar de la peli y estar de charleta de lo que habéis visto y a irte de comilona con los colegas y, y estar ahí pues eso echándote unas risas. Entonces yo creo que es lo mismo, por lo menos para mí es lo mismo. Hay días que me apetece ir a la playa sola y no estar de charleta con nadie y hay otros días que me apetece disfrutar en compañía. Sí, además, a mí me pasa exactamente igual. Hay días que me apetece, o sea, hay, hay, hay días que estás tan atento a los demás que yo necesito algún día para, para mí. Sí. Y claro, poder estar en un, en un sitio nudista, naturista, en el que por fin vuelvo a reencontrarme conmigo mismo, oye, pues está genial. Pero eso sí. no quita, como bien tú dices, que, que luego en compañía sea una magnífica experiencia como nos pasó en su momento. O sea que sí. sí. sí. Exacto. Oye, ¿y cuáles son tus lugares favoritos para hacer nudismo en naturismo? turismo? Pues mi sitio favorito, y te diría del mundo mundial, es Menorca. Oh, eso lo tengo en mi lista de tareas pendientes. Pues nada, ya estamos organizando una. Oh, eh, no me piques. Pues la primera vez que yo fui a Menorca fui con una amiga, una amiga muy querida que además... Eh, fue la culpable también de que yo empeces, empezase a meditar y, y a meterme en el mundo del yoga. Eh, y ella ya había estado en Menorca más veces y entonces, bueno, pues nos fuimos para allá unos días de vacaciones y yo cuando llegué a esa isla dije, por favor, pero si esto es un paraíso y lo tenemos tan cerca. Entonces, bueno, si vas fuera de temporada puedes hacer nudismo en cualquier playa. Las playas no están señalizadas como nudistas, ¿vale? Uh -huh. Pero puedes hacer nudismo en cualquier playa. Normalmente siempre hay como... Las playas son bastante largas, eh, otras calitas que son más chiquititas, siempre queda como un huequito en los laterales para poder hacer nudismo. Pero bueno, allí la gente normalmente no te dice nada y, y es un sitio espectacular. Te puedes bañar todo el año, la verdad. Eh, y luego es eso, es que claro, tienes sitios paralisiacos, escondidos, luego playas mucho más... Eh, eh, con grupos de gente y familiares de turistas, pero bueno, que hay, hay rincones para todos, eso es lo bueno de la isla. Que no es una isla tan masificada como Mallorca o Ibiza, que es más que Estera, que bueno, también tiene sus partes, eh, pero para mí Menorca es muy, muy especial. Y luego otro rinconcito muy querido para mí es, es Cabo de Gata, porque iba allí de pequeña a veranear. Y, y luego lo he vuelto a redescubrir después, cuando he vuelto a, a, a ir, pero ya, haciendo nudismo, que obviamente cuando iba con mis padres, eh, a mí me hacía mucha gracia porque, claro, Almería sí que es una zona tradicional nudista, sí. sobre todo las playas de Vera, como bien sabemos, pero también había otras partes y, y claro, había hoteles en esa época que eran, ya tenían la playa nudista y, y yo me acuerdo de eso, de ir con mis padres por la playa y de repente llegar a un sitio y decir, no, no, media vuelta, media vuelta. <ríe> Estamos claro, estábamos llegando al límite sí, de la playa sí. que era nudista. Y yo ni no sabía qué estaba pasando, luego ya luego lo recordé, ¿no? Al cabo del tiempo, decir, ah, mira, ahora entiendo por qué papá decía, vámonos media vuelta. Pero, pero sí, sí, o qué sea, verdad. y luego ha sido pues, otro sitio que para mí es muy mágico. O sea que esos dos sitios para mí, mmm, así cercanos, eh, me parecen de los rincones de España más maravillosos para para poder disfrutar del mar. Genial. Oye, pues... ya llevamos como 45 minutos de entrevista. Y de eh, lo, lo que podríamos hablar. Y de lo que ¿no? podríamos <risa> hablar. Eh, yo siempre os meto al final en un ver en general siempre con... si tenéis alguna frase célebre que recordéis o, o, o no. <risa> no sé si tienes alguna por ahí. No tengo ninguna, pero en yoga eh, de las primeras frases que aprendí es como algo así no lo intentes hazlo mm, me encanta porque los humanos tenemos la incapacidad de dejar todo como para después y a veces como que nos proponemos cosas pero bueno sí, voy a intentar hacer esto o voy a intentar ir al gimnasio o voy a intentar a, a ver si me leo este libro no no coge el libro y te lo lees el intentar no te va a llevar a ningún lado <risa> Y es verdad, o sea que eso es como un mantra que, que tengo ahí eh, desde hace ya muchos años y no es una frase célebre, pero bueno, sí, me vale. Eh, me vale. Sí, que me, me funciona bastante para a veces tomar la iniciativa para, para hacer ciertas cosas que a veces también nos cuesta ¿no? Y, y no ponernos trabas a nosotros mismos para, para poder seguir creciendo y avanzando en la vida. Bueno, oye, cuéntanos. Eh... Proyectos que estés embarcada, formas de contacto, eh, lo que tú veas, o sea, espláyate, es tu momento, vale. autopromo. Pues bueno, en redes estoy como Miss Yogi, que es, yo lo denomino mi avatar de redes sociales. Eh, y aunque parezca un nombre un poco pomposo, eh, esto viene de Londres. Porque, claro, allí mis amigos siempre estaban con la coña de la Miss, la Miss, la Miss, se va yoga, yoga, Miss Yogi, mis Yogi. Mis pues al final que con mis Yogi con la tontería. Y cuando me puse a buscar en Instagram si estaba cogido pues estaba totalmente libre el Miss Yogi. Porque claro, Yogi es masculino y Yogini es femenino. Entonces era como una forma de integrar también las dos cosas. Uh -huh. Y también, pues bueno, marca una parte de mi vida, que es eh, los años que viví en Londres, que también eh, son muy importantes, pero bueno, me voy a enrollar en eso. Eh, organizo retiros de yoga, eh, al menos dos al año en Menorca, y un poco enfocados a, a diferentes temas, puede ser la, la alimentación consciente, eh, pueden ser detox ayurvédicos, que es la medicina india, que es la más antigua del mundo, y tiene un montón de beneficios. Y ahora mismo estoy muy enfocada en el yoga terapéutico, especialmente en la parte de oncología, porque el yoga, como bien habéis escuchado, y quien lo practique lo sabe, pues eh, obviamente eh, trabaja tanto a nivel físico, mental y emocional. Entonces es una herramienta mm, súper poderosa para poder trabajar eh, momentos difíciles, de estrés, eh, ayuda con el insomnio, con la ansiedad, eh, con depresiones eh, y, y siempre de la mano de otro tipo de profesionales, eso desde luego. Pero en el cáncer eh, pues se ha visto que obviamente ayuda mucho en la recuperación, ayuda en la recuperación durante eh, el tratamiento. La quimioterapia y eh, cosas así. ¿no? Sí, claro. O sea, todos los tratamientos médicos eh, alopáticos pues son muy fuertes porque las medicaciones son muy traumáticas. Entonces, bueno, pues obviamente necesitas ahí un, un apoyo extra. Entonces ahora estamos, pues bueno, intentando, porque he hecho equipo con otra persona, eh, haciendo acompañamiento durante eh, el proceso de cáncer, ¿no? Como un viaje eh, en el sentido de que, y esto es así, cualquier enfermedad eh, que nos tropecemos en nuestra vida viene para... A, ayudarnos a, a, a curarnos, a curar otro tipo de, de obstáculos que tenemos y que no sabemos cómo solucionar y la enfermedad es lo que viene a agitarnos y a darnos la vuelta para, para poder avanzar y quitarnos esos obstáculos que tenemos eh, para seguir creciendo y, y bueno, y quitar un poco el miedo también, ¿no? Entonces es verdad que el yoga y la meditación, porque cuando digo yoga parece que solo hago eh, posturas físicas, pero no, yoga es todo, ¿no? Entonces eh, está dentro, imbricado también la meditación y, y la respiración, que es la herramienta más poderosa que tenemos también para ayudar al sistema inmunitario y, y, bueno, pues muy involucrada en toda esa parte terapéutica que para mí es súper importante y que ya está ayudando a un montón de gente y que cada vez la gente puede acceder de una manera más fácil, pues, todos los profesionales que estamos aquí para eso. Entonces, bueno, pues ahora eso estamos con ese proyectito ahí trabajando para poder llegar a todos los que nos necesiten. Uh -huh. y, y nada, eso un poco más a, a nivel profesional. Y luego, pues igual, con la Red de Mujeres, intentar crecer un poquito más eh, en España, que yo creo que nos falta mucho. Y luego ya poquito a poco pues eh, ir creciendo más internacionalmente, que ya tenemos ahí como ciertos puntos de anclaje que yo creo que nos está ayudando mucho a, a estar ahí presentes. Y, y nada, más o menos pues... eso eh, es un poco lo que tengo ahora así de proyectos. Oye, ¿y operadora de cámara o producción de vídeo y estas cosas? Pues eso es una parte de, de mi vida que... Bueno, pues fue bueno como mis inicios cuando acabé la universidad, que estudié comunicación audiovisual, pues ahí nada, me, me, me lancé de lleno porque a mí me encantaba la fotografía y, y yo quería hacer cine, yo quería hacer cine. Entonces bueno, empecé en la tele eh, y luego pues ya fui cambiando un poco, conseguí hacer cine como técnico y lo disfruté un montón. Eh, pero es verdad que es un mundo muy duro. Las jornadas de trabajo en la tele y en los rodajes pues se extienden hasta 14-16 horas. Sí. Eh, y no es para todo el mundo. Entonces es verdad que lo, lo disfrutas mucho, te da mucha adrenalina. Pero bueno, luego me pasé más al lado de la producción, producción de eventos, porque también he estado organizando conciertos y un poco más, pues eso, eventos de empresa. Eh, y me, me he decantado un poco más por ese lado, también un poco a nivel técnico, porque claro, ese background técnico lo tengo y lo tengo muy metido porque además lo primero que hago cuando voy a un evento es ver cómo está todo a nivel técnico si se escucha bien, si el video wall que han puesto se ve correctamente como una deformación absoluta de, de todo eso que, que yo era por detrás de la cámara no entonces bueno pues sigo también con esa parte de de producción, de coordinación de equipos, sobre todo, que es una cosa que me gusta porque al final es eso, ¿no? Es, es trabajar con personas y trabajar uh -huh. con equipos de personas. Y, y creo que es algo que se me da bastante bien. Entonces, bueno, pues ahí vamos en paralelo unas cositas y otras, eh, intentando poder compatibilizarlo todo. Genial. Bueno, pues ya sabéis Cómo, ponerse, cómo poneros en contacto con, con Elisa y oye, ¿quieres despedirte de la audiencia? ¿Transmitir el, cualquier tipo de mensaje? Eh... Momentazo eh, No, bueno simplemente yo creo que eso que, que cada uno tenga su momento para encontrarse pero que el nudismo es algo que yo creo que nos ayuda mucho eh, a llegar a un punto de conocimiento que a veces no pensamos que está ahí y, y que tiene un punto de liberador y de y, de, y también de diversión, ¿no? De, de, de poder compartir eso con otra gente, eh, es muy bonito. Así que nada, que cualquier cosita me encontréis en las redes y que ahí estoy para, para resolver dudas o que queráis, para clases de yoga o para organizar los eventos. Perfecto. Oye, pues mira, yo por fin ya me he quitado la, la espinita de encima y, y me ha encantado la entrevista, el poder Perfecto. ofrecer a la audiencia el, el, el, el conocerte, ¿vale? Porque da gusto encontrarse a nudistas, naturistas como tú. Y bueno, yo tengo el privilegio de poder seguir escuchándote, viéndote y nos encontraremos probablemente eh, más adelante, no sabemos cuánto todavía, pero ya nos encontraremos. Y de verdad, ha sido un placer ahogaremos, y... Ahogaremos. Y bueno, yo lo mismo ya te liaré para otro podcast. Todo, todo es así, muy espontáneo. Claro que sí. Así que nada, si todo se está a gusto, pues ya está. Nos encontramos. Supuesto, ya, yo os sigo desde luego por la, por vuestra red de Instagram, de Red de Mujeres Nudistas. Y en cuanto tengáis ya pues cualquier otro directo me, me apunto. Sí, seguimos, porque ahora vamos a hacer casi un año. O sea que estamos ahí... Haciendo balance y, y de celebraciones un poco a ver cómo seguimos de, de aquí a cara al año que viene. Sí, sí, sí. No, además, ya habéis pasado. Oye, yo creo que hombre, las fases son duras, pero, pero yo creo que sí. Que poquito a poquito vais a ir visibilizando más y se os va a unir cada vez más gente. Así que nada, que muchísimas gracias por estar aquí, por gracias. tu tiempo y nos vemos pronto. ¿vale? Venga, Voy despidiendo gracias. el programa. Hasta luego. Se acercan las navidades y me gustaría recordar que podemos seguir practicando nudismo con ayuda de las asociaciones. Anuma prepara una sesión de fitness nudista femenino el 16 de diciembre en colaboración con la red de mujeres nudistas. Es una ocasión especial para que aquellas que os atraiga el nudismo y queráis conocer a gente afín, pues os podáis reunir en un espacio seguro y con buena compañía la asociación ADN, el domingo 18 de diciembre tiene la sesión de yoga con Lorena. Informaros en su web. Las asociaciones de Cantarriján, Anuma, Desnudos por Naturaleza y Nudistas del Sur han sacado un calendario 2023. Pasaros por sus redes sociales y echarle un vistazo. Y me gustaría mencionar algunas actividades que han realizado las asociaciones de Cala Mosca y Cantarriján, dando un ejemplo brutal mediante batidas de limpieza de sus playas creo que esto nos da una imagen muy buena y ofrece la oportunidad de conocernos mucho mejor y más de cerca y por último me gustaría ponerme en contacto con Alejandro Colomar para entrevistarle y que podamos conocerle un poco mejor para el que no lo conozca ha salido recientemente en las noticias por ir completamente desnudo en la localidad donde vive cerca de Valencia y haber recibido un par de multas y un trato un poco vejatorio por parte de las autoridades. Hay que decir que estas multas han sido recurridas y que los tribunales le han dado la razón a Alejandro y por tanto las han retirado y no las tiene que pagar. Así que Alejandro, si tengo la suerte de que me escuches, me gustaría que te pusieras en contacto conmigo. Y si alguien le conoce, por favor, hacerle llegar mi interés.